Los ojos son el espejo del alma, pues dicen cómo somos. Eso también es cierto en otros animales. Las pupilas finas y verticales suelen ser de depredadores de emboscada, que necesitan acechar y atacar rápidamente a su presa. Esto puede verse en cazadores cuyos ojos están próximos al suelo. Sin embargo, en cazadores cuyos ojos están más lejos del suelo, las pupilas son redondas. Las pupilas rectangulares y horizontales mejoran la calidad de imagen para los contornos horizontales por delante y detrás, ayudándole a desplazarse rápidamente aunque sus ojos están lateralmente, ideal para las presas. Algunos animales tienen ojos y pupilas únicos, pero os los enseñaré en el próximo vídeo.